Pues se termina 2022 y toca hacer un repaso de las mejores películas del año. Y es que, aunque Fango Fan, temporada 4 va despacio, seguimos constantes y seguimos trabajando para traer más contenido. Así que. empezamos. Vamos a hacer el resumen del año 2022 en varios apartados. Eh, sabéis que siempre me gusta dividir estos tops en pequeños apartados que lo diferencien. Ni fu ni fa. No son tan horribles como se ha dicho, pero tampoco... Eh, Uncharted, la adaptación del videojuego Uncharted con Mark Wolver y Tom Holland fue una película que estuvo bien. Era pasable, pero según salías del cine de verla la, la olvidabas. La huérfana, primer asesinato. Creo que esta película hace unos años hubiera sido una película directa a vídeo. Era interesante ver el rejuvenecimiento de Isabel Fuhrman, pero la película está muy lejos de la original de Jaume Colette Serra. Lightyear, la, la película Lightyear de Pixar fue una tremenda decepción. Una película con un mensaje terriblemente conservador, a pesar de la polémica que hubo con el beso entre dos mujeres, es una película terriblemente conservadora, con un mensaje que no me gustó al final para nada, una película muy decepcionante. Black Adam, Black Adam, con todo lo que está pasando con el universo de DC, con la salida de Henry Cavill, tal. aún así Black Adam ha sido una película que entiendo que no ha funcionado en taquilla, entiendo que no ha funcionado para el público, para la crítica. Una terrible decepción en todos sus aspectos. Jurassic World Dominion. Tercera entrega de esta trilogía Jurassic World. La gente dijo que era horrible. No es tan horrible. Pero sí que es una película a la que le faltó algo de gancho. Era muy interesante ver cómo se juntaban los protagonistas de las dos trilogías. Pero que hasta el final no interactuaran. Una película está bien, pero no ha sido suficiente para mí. Scream. Scream 5 de Matt Bettelini-Olpin y Taylor Killett. Eh, quinta entrega de Scream, ya sin Wes Craven que hace unos años que desapareció, con argumento de el propio Kevin Williamson, con el regreso de los tres actores principales a la saga, la participación de la ahora popularísima Jenna Ortega y aún así la película está bien. Es una buena secuela, pero para mí en la línea de calidad de la 3, de la 4 y de la 5, no es ni mejor ni peor. Esta quinta, esta quinta película es una película que se me ha quedado en, en el límite. Y por último, una película que ni fun ni fa, que no es tan terrible, pero ha sido este Halloween Ends de David Gordon Green, tercera parte también de esta trilogía, que comenzó en 2018. Con un Halloween original que a mí fue una película que bueno, un Halloween Kills que mucha gente dio pero a mí me encantó, y esta tercera, que es muy original, que prueba algo nuevo, pero que quizá le ha faltado ese puntito, lo que propone es muy interesante, es una película que propone cosas muy interesantes, pero quizá le ha faltado ese, ese puntito, de ahí que se quede en estas películas que ni funifa. Este año, como todos los años, ha habido películas horrendamente malas y horrendamente malas por diferentes motivos. Este año yo me quedo con tres. Monfal de, de Roland Emmerich, con Patrick Wilson y Halle Berry. Una película horrenda en todos sus aspectos. Quizá visualmente está bien, está rodada con algo de presupuesto, pero es una película de asylum. O sea, Es como ver una película con argumento y todo de, de asylum, pero hecha con 150 millones de presupuesto. ¿Qué es lo bueno? Que es divertida le salva que es divertido. O sea, esta es horriblemente mala en el buen sentido. La otra película para mí horriblemente mala del año ha sido Morbius con Jared Leto. Sony para mí sigue sin tener la clave de cómo hacer con Marvel, o con los personajes Marvel que aún posee, cómo, cómo dar en el clavo y van de mal en peor. Esta película es pues, al nivel de lo que veíamos hace 15 años con Daredevil y, y Ghost Rider, es una película terrible, ni siquiera el cameo final de, de Michael Keaton, esa conexión, no, no, una película insalvable, sobre todo porque Morbius daba para muchísimo más. Y por último, la, la última, la tercera y última de las horriblemente malas ha sido la nueva versión de, de Ojos de Fuego con Zac Efron, la, la nueva versión de Ojos de Fuego que se basaba en la novela de, de Stephen King. A mí Ojos de Fuego, la película original de Drew Barrymore ya me parece una película normalita, pero la novela es una novela increíble. Yo fue la primera novela de Stephen King que leí sin un chavalín con 12 o 13 años y la novela da para mucho más. Esta película se queda, se queda en todo muy corta. Una, una pena. Ya sabéis que a mí en los tops me gusta hablar de las menciones especiales. Películas que reconozco que me han gustado mucho pero no las he querido meter en el top de las mejores películas del año aún así, son películas que me han encantado. La primera Noche de Paz, que la vi el otro día, con David Harbour haciendo de Papá Noel, una especie de jungla de cristal y solo en casa muy salvaje, muy divertida, el director de, de Zombies nazis. Camera Café, la película, dirigida por Ernesto Sevilla, protagonizada por Arturo Valls. Una película super original, de verdad increíble. Fue de estas que en su momento no le hice caso. Y tuve la oportunidad de verla en. en un ave, en un viaje en ave por trabajo. Y es una película muy buena. Entra con. Soy muy sorprendente. Está en esta lista porque se lo merece. Smile. Smile también es una película que tiene una mención especial. Esta especie de. Esta especie de nueva versión que nos contaron ya en It Follows. Una película muy original, muy pausada, con algún momento muy chulo una película que si bien no es lo que se dijo de ella que iba a ser lo que iba a redefinir el terror, pero es una película que está muy bien. 3000 años esperándote, la nueva película de George Miller con Idris Elba y con Tilda Swinton. Una película que si bien no es tan buena como podría esperarse viniendo de George Miller, es una película muy original, una película muy espesa, una película con pero muy interesante. Y sobre todo una película protagonizada. O sea, parece que una mujer de 60 años no pueda tener una historia de amor. Entonces, eso me pareció muy original. Malnacidos, de David, de, de Javier, Ruiz Caldera y Alberto de Toro. Una película. adaptación de una novela de zombies española, una película española que produjo Netflix, aunque pasó por salas. Una película muy divertida, con muchos tópicos, con. Una comedieta bien hecha, ah, me, me lo pasé bien. The Batman de Matt Reeves. Esta nueva versión de Batman protagonizada por Robert Pattinson, eh, Soy Kravitz, eh, estaba por ahí Colin Farrell, eh, un Paul Dano haciendo de, de ese enigma. Una película... Uf, Andy Serkis haciendo de Alfred, o sea, una película... A mí me encanta Matt Reeves, quizá. Esta no ha sido la película suya que más me ha gustado. Quizá la duración, 180 minutos, se me hizo, pero un par de momentos. La persecución al pingüino con el Batmóvil, creo que es la secuencia de acción del año. Y una banda sonora de Michael Giacchino que, que quita el hipo. Thor, Love and Thunder, segunda película sobre Thor dirigida por Taika Waititi, que los fans de DC odian. Que <ríe> todo lo contrario, una película llena de colores, llena de humor, llena de chistes malos, o sea. Todo lo que un fan de, de Zack Snyder y del superhéroe más plomizo odia es justamente Thor Lovan Thunder. A mí, curiosamente, tanto de Batman como Thor Lo and Thunder me han divertido muchísimo. Cada una, a su manera, es una mención especial que merece estar ahí. Sonic 2, la película, segunda película de, del popular erizo de SEGA con, con Jim Carrey otra vez como Eggman. Eh, muy buena, muy divertida, muy para todos los públicos, muy para ir con la familia, muy una película muy bien, muy bien. Eh, por fin se están haciendo adaptaciones de videojuegos que, vale, que valen la pena. Eh, una película de Prime Video. Mira que normalmente las películas de Prime Video son horrorosas. Y esta película no es gran cosa, pero me, me pilló en un buen día. El exorcismo de mi mejor amiga. Una película que me lo pasé muy bien. Una película muy muy divertida, muy... Me recordaba una película que a estas comedias casi muchas veces dirigidas incluso por Jim Gwinowski o por Fred Olen en Rey en los 80 de Cogías, que probablemente hubieran estado protagonizadas por Linnea Quigley y Michelle Bauer o gente así, ¿no? O, o, o más para todos los públicos. Se hacía ese terror tontorrón que veías una portada muy llamativa. Pues la película es un, no tiene sexo, no tiene palabrotas, no tiene sangre. Es una película muy, muy para todos los públicos. Y me pilló de buen humor el exorcismo de, de mi mejor amiga. La matanza de Texas, que produjo Fede Álvarez para Netflix. Eh, una película impresionante, una película muy a los tiempos que corren, ¿no? con, con los influencers, con la gentrificación, ¿no? con la gente de ciudad queriendo ir a, a repoblar un pueblo, una aldea abandonada y queriendo ser más lismo Una película muy interesante, con con un Leatherface muy desatado. Quizá el punto negativo es que siempre lo interesante de La matanza de Texas ha sido la, la familia, y aquí no hay. No hay familia. Pero bueno, y cae en alguna moda del terror actual, pero es comprensible. Dentro de 20 años habrá otras modas y, y probablemente estemos protestando. Pero aún así, una película que, que merece estar en las menciones especiales. La abuela de Paco Plaza, una película increíble. Las dos actrices protagonistas el tema real de lo que trata, ¿no? Porque aunque lo, lo que ocultan como una película de terror, ¿no? En realidad es el, el terror a envejecer, ¿no? Y el terror a la vejez y el terror que producen muchas veces los ancianos y los cuidados que, que necesitan, ¿no? Entonces es una película que de nuevo toca temas, más allá de lo evidente, toca temas muy interesantes. Y por último, otra película pre-envidio. Es raro porque... En mis listas no suelen estar películas Prime Video, ¿eh? porque suelen ser horrorosas. Samaritan, protagonizada por Sylvester Stallone, película de superhéroes, con la mitad del presupuesto o un cuarto del presupuesto que suelen llevar una película de este tipo. Es una película. Si todos los o de Batman han costado 180 millones, a Samaritan ha costado 50. Pero es una película muy divertida. Quizá merecía ir a cines. Quizá mereció ir a cines. Es una película. Me lo pasé muy bien. Quizá merecía, para ir a cines, merecía algo más de dinero y profundizar en ciertas cosas, ¿no? Pero a mí, este Sylvester Stallone viejo haciendo las pelis que hace me, me gusta y esta película es un regalo. ¿no? Y, y lo que le faltaba por hacer. Una película Samaritan me gustó muchísimo y es la última de las menciones especiales. Soy un ser humano. Tengo trabajo, tengo familia, tengo que ir a sitios. No me da la vida para verlo todo. Y este año se me han quedado películas pendientes para ver que me apetecían ver un montón. Terrifier 2, la del payaso Art. Vi la primera, me gustó muchísimo. La segunda todavía no la he visto. Dos horas y media y creo que es salvaje como pocas. Cerdita, película española. Eh, tengo muchas ganas de verla. Estoy esperando a ver si, si aparece... En alguna plataforma, ahora mismo ya no tengo filming, me estoy esperando. Black Phone, de Scott Derrickson, tampoco he podido verla y... Y es una de las pendientes gordas. Eh, de Guillermo del Toro me ha faltado por ver El Callejón de las Almas Perdidas y Pinocho. Las dos películas que ha sacado este año y no he visto ninguna. Super mascotas de DC, de, de, de animación. Y eso que es donde DC está acertando, pues todavía no he podido ver... Y luego me han faltado por ver las que yo creo que son las dos películas más interesantes de acción del año. No he podido ver ni Bullet Train con Brad Pitt, ni todo a la vez en todas partes. Aún así, todas las tengo pendientes, pero desgraciadamente solo soy un ser humano y, y no me da la vida. Y llegamos al top 10. Ma las 10 películas para mí, las 10 mejores películas de este año, las que más me han gustado. Mi top de películas este 2022, lo que para mí ha sido el mejor cine, al menos no el mejor cine, porque eso es muy subjetivo, al menos han sido las 10 películas que a mí más me han gustado, no tiene que ser las mejores, no creo que yo esté en, en posesión de la verdad, pero al menos si sí son mis 10 películas favoritas este año. En el número 10, Top Gun Maverick de Joseph Kosinski con Tom Cruise de protagonista. Secuela de Top Gun. Top Gun os aseguro que es una película que yo, la de Tony Scott, me sé de memoria. Fui emocionado a ver esta secuela. Es una película impresionante. Si no la habéis visto en el cine, os habéis perdido quizá uno de los espectáculos visuales, no del año, de la década. O sea, impresionante este Top Gun Maverick de Joseph Kosinski. En el número 9, nope, de Jordan Pili. Una película con Daniel Kaluuya como protagonista. Una película eh, a mí me recordó mucho. Yo mientras la veía, empecé a ver algo que me recordaba Señales de Siamalan. Y luego pasaba a parecerse a Temblores de Ron Underwood. Pero luego estuve pensando, no es ni Señales ni, ni Temblores. Es una película... Una película que una vez escarbas un poquito, y es lo que le ocurre al cine de Jordan Pilly, tienes que, que rascar un poquito, no tanto en Déjame salir, como en Nosotros, como en este NOP. Tienes que rascar para ver en realidad lo que, lo que te quiere contar. Y más allá de que visualmente es un tío muy interesante y que sus historias, conocidas porque son muy reconocibles, eh, Déjame salir era... Las mujeres de Stepford, nosotros. ¿eh? Y esta también no deja de ser una invasión, unos invasores de Marte o cualquier cosa similar. Eh, una vez escarbas, encuentras algo mucho más. Por cierto, no muy interesante el tema de, de la televisión. En el número 8, Predator, la presa, pre. De. Bueno, en Estados Unidos, Hulu, aquí Disney Plus, una película de muy poco presupuesto, directa a Disney Plus para nosotros, a Hulu en, en Estados Unidos. Una película muy, muy interesante, muy original, un survival churris, chulísimo. A mí me dejó sin, sin palabras. Este fue este, una película que está en este top porque me mostró cosas muy interesantes. Quizá lo que menos me gustó y protesté mucho fue de, de primeras el diseño del nuevo depredador. Pero con el tiempo, bueno, no, Alec Gillis eh, hizo, hizo un gran trabajo, ha hecho un gran trabajo. Una película muy espectacular, este Predator, que esperemos que continúe, que continúe con, con esta línea de, de películas. En el número 7, X, del que ya tenemos crítica en, en Fango Fan hace unos meses, X, a mitad de los años 60, un grupo de, cine, de cineastas de cine para adultos van a una granja a rodar una película porno. Eh, y allí se lía, allí hay un matrimonio. Y la viejecita, que se llama Pearl, la lía parda. una película impresionante. Una película muy bien rodada con, con mucho gusto. Que se rodó a la vez con nuestro número 6 de este top, con Pearl, que es una precuela también... Eh, con trasfondo cinematográfico, aquí nos vamos a los años 20, a los albores del cine. Y Pearl es una chica de pueblo, jovencita, en las dos películas interpretada por la increíble Mia Goz. En X estaba también Jena Ortega y estaba Brittany Snow. O sea, y bien esta secuela, Mia Goz hace una versión joven de, de Pearl, una versión 19, 20 añitos. Y de cómo se va a convertir en la perla anciana que conocimos en, en X. Y de nuevo con, con el trasfondo cinematográfico. Nos queda ahora una tercera entrega que se ha anunciado llamada Maxine con 3X. Ambientado en los años 80 en la época del porno VHS. Estaremos atentos. Así que el número 7 de, de nuestro top, la fenomenal... La, perdón, el número 6 de este top, la fenomenal... A ver. Y llegamos a mitad de tabla, la quinta película de este top, el remake, el reboot, recuela de Hellraiser, de nuevo con Clive Barker implicado en, en la producción de la película con un Pinhead, ya no Pinhead, sino Hell Priest, el sacerdote del infierno. Espectacular unos efectos visuales, unos diseños, una película una película increíble que aquí en España sigue inédita, por cierto, pero, bueno, eh, no he podido evitar verla. Hellraiser, en el número 4, Wakanda Forever, Black Panther Wakanda Forever, de Ryan Coogler, una película que a mí me ha, me ha impresionado, o sea, me ha, me ha gustado muchísimo, es quizá una de las pelis que más me han gustado del año, una historia que trata sobre, sobre el duelo, sobre la pérdida, eh, con unos villanos no tan villanos, con unos buenos a veces no tan buenos, con una historia muy interesante, con un repartazo, con una. con un lujo en la producción, en la puesta en escena, en todo que. Bueno, solo. Solo una gran compañía, ¿no? Como. como Disney, y en este caso otra vez de Marvel, tiene ahora los recursos técnicos y humanos para. Para hacer una película con este con este. Con esta calidad técnica y tecnológica, Walganda Forever es espectacular. Clerks 3. Clerks 3 de Kevin Smith. O sea, yo siempre he sido a grandes rasgos, bastante fan de, de Kevin Smith y de su Biosque Bers. Llevaba un tiempo que no todas sus películas me gustaban. La anterior, la de Jay and Silent Bob Reboot, no me gustó demasiado. Llevaba un tiempo un poco separado yo de Kevin Smith. Y vi este Clerks 3 en un momento un poco delicado para mí. Y, y ver Clerks 3 y luego Wakanda Forever, una película, o sea, Clerks 3 que va de lo que va, y Wakanda Forever que es un duelo, quizá me han, me han ayudado. Me han ayudado. Es... Es una película que, que se merece quedar en, en el puesto número 3, en los puestos de honor, en la cola medalla de bronce de este top, Clare's 3, a mí al menos. Una película que me llevaré consigo, con, conmigo siempre. En el número 2, Elvis de Bath Luhrmann. Eh, una película, esto un, un viaje audiovisual con ese ritmo que solo Baz Luhrmann es capaz de, de imprimir a sus películas. Una película increíble a todos los, los niveles, con unos actores, unas interpretaciones, un diseño sonoro y musical increíble. Eh, unos... todo. Toda una película que a mí me impresiona mucho. Yo, a ver, no soy un gran fan de Elvis. Me gustan, yo creo, las, las canciones que le gustan a todo el mundo. Y me gusta ese Elvis, a la mayoría de la gente le gusta el Elvis de los años 50. A mí me gusta el Elvis de los 70 decadente, cuando ya el tipo está hecho polvo. Igualmente todo el recorrido que hace la película, toda esa, ese, todo lo excesivo. Se han trasladado la vida excesiva de Elvis a lo excesivo de su... En la puesta en escena. en vez esto es una película muy impresionante a muchos niveles. Dos horas y media o dos horas 40 minutos, que, que son un viaje alucinante. Y en el número uno del top, se queda Doctor Extraño en el multiverso de la locura. Regreso de Sam Raimi a la dirección después de nueve años. La última película que había dirigido fue Oz. En una película, Marvel, un trabajo de encargo, pero un trabajo de encargo que le ha ido a Raimi como, como anillo al dedo y ha llevado a tanto a Benedict Cumberbatch como Doctor Extraño, como, como a Elizabeth Olsen, como, como Bruja Escarlata, como todo lo que nos ha contado a otro, a otro nivel. Son, ¿Le pasa lo mismo a Elvis como a Doctor Extraño 2? Aunque este año hay películas en mis favoritas muy bien rodadas, como Top Gun, como Predator, como Hellraiser o como Wakanda Forever, que están exquisitamente rodadas, el trabajo de Baz Luhrmann, o el trabajo de Raimi tras la cámara es tan brutal que luego todo lo que ves parece... parece que no es tan... parece que no vale la pena y es mentira, o sea, es una falsa... Las dos películas mías de este año, Elvis y Doctor Extraño en el multiverso de la locura, son dos películas... A mí me gusta mucho el exceso visual, no tiene por qué gustarla a todo el mundo. Yo entiendo que, que una película como Doctor Extraño en el multiverso de la locura Pueda apabullar mucho, puede ser una locura, es una película de cada plano, cada momento, todo es muy intenso. Le pasa lo mismo que a Elvis, ¿no? Cada instante, todo es un ritmo muy. muy rápido, pa, pa, pa, ángulos muy locos, movimientos de cámara, tal, ¿no? nunca da respirar ni, ni descanso al espectador, ¿no? Pero. A Doctor Extraño le ha ido muy bien la mano de Raimi descubrir que Raimi al fin. O sea, sigue siendo un tío con un pulso, un tío que sabe y que. Está bien que, que de vez en cuando podamos recurrir a él para que nos, nos haga estos regalos. Así que en el número uno, en la mejor película, al menos mi película favorita de este año 2022, es Doctor Extraño en el multiverso de la locura de Sam Raimi. Pues hemos llegado al final de este repaso de, en el cine de 2022. Como siempre os digo, si os gusta lo que veis, comentad. Suscribiros al canal, eh, compartid el vídeo con vuestros amigos y regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.